esperando y ya me cansé, algo tengo que hacer, llevo días esperando y ya me cansé, algo tengo que hacer Mira si es grande el destino y el mundo es pequeño, salí, saliendo de emergencia mira el cafetín y el botín, estaba justo ahí, cadena, reloj, maletín Tenía que pegar La paciencia es la virtud Que no todos tenemos Hay un Dios, también un diablo Y no los vemos Llevo días sujetándome Amigo tuve escribiéndole Que mamá estaba muriéndose Y ninguno me respondió No es que esté justificándome es que la crisis está matándome, mi vieja está necesitándome. Y este mango se apareció Shh, quieto, péguese pa allá, no vaya a gritar. Le toca colaborar, prende el carro ya. No lo quiero matando martillo para atrás ya. Si Según una pendeja, estoy listo pa disparar. Soy la necesidad, usted es la caridad. Señor, le presento a mi hierro. Yo no tengo la culpa que mamá te grabe y no existan opciones opción en el cerro. La paciencia es la virtud. Necesito, necesito, necesito, necesito, necesito, necesito vender. Toma el negro, me la vuelta. Paga el reloj y la cadena y te quedas con el resto de ya, Gracias, mi Dios, por mandarte marciano. alumbrame el camino y ponerlo en mis manos. Para que resolvamos. Allá voy, mi viejita, rumbo al hospital con todo lo que tú necesitas. Ya estamos coronados. Tu hijo no se limita. Buenos días, ¿cómo estás? Me da un ti para operar. Enfermera, traje todo y en sacar algo está mal. Llegué que no atiende el celular Mamá te acabo de matar